Buenos días. Eh, a lo largo ya de muchas semanas eh, hemos estado eh, familiarizándonos en estados emocionales eh, difíciles o dolorosos. Y un factor que todos, todas las emociones dolorosas o destructivas comparten es la manera en la que estamos res, relacionándonos con el otro. ¿Cómo vemos al otro? ¿Cómo conectamos con el otro? Incluyendo las emociones como culpa y vergüenza donde el otro somos nosotros nos miramos ¿no? midiendo, evaluando como si estuviéramos un objeto y en eh, las diferentes emociones hemos ido identificando eh, la manera la infraestructura eh, de interpretación percepción el elemento de pensamiento que subyace la emoción, la experiencia afectiva. Identificando que tomamos una persona, por ejemplo, como algo fijo, sólido, independiente, cosificando con nuestra manera de pensar en ella, identificando bueno o malo, Deseando o teniendo aversión, queriendo rechazar. O evaluamos la otra persona comparándola con nosotros. Y ahí orgullo, celos, envidia. Y cuando nosotros nos relacionamos con otros como objetos o con nosotros mismos como objetos, como hemos visto en Orgullo, nos tomamos aquí y empezamos a medirnos ¿no? y querer ver dónde caemos ¿no? en un campo con otros objetos, donde yo estoy, ¿no? cosificándonos, cosificando a otros. Cuando hacemos este, cuando nos acercamos a nosotros o a otros con esta mentalidad, estamos tratándonos basado en la visión de la persona que en el budismo se identifica como ignorancia. De negar lo profundamente contextual que somos lo profundamente interconectados e, inter e interdependientes que somos. Y en vez de reconocer que nuestra vida extiende ¿no? y está entrelazado y de hecho impregna la vida de otros, y las vidas de otros impregnan nuestra vida. En vez de reconocer esto, negamos este hecho. Y nos tratamos precisamente como algo sólido, independiente, fijo quizás, permanente quizás, pero definitivamente separado de todo lo demás. Y todos los estados mentales y emocionales que surgen desde esta premisa tan básica que casi nos parece innata de reaccionar así. Todo que surge de esto está impregnado de dolor. El dolor, dolor emocional del aislamiento, la ansiedad, la carencia, la inseguridad, precisamente porque estamos manejando una visión muy limitada de lo que somos. Y intuimos que falta algo, ¿y qué es? Y ya nos ponemos en este movimiento conflictuado, queriendo adquirir lo que pensamos que nos falta, o alejarnos de lo que intuimos, tenemos una conexión y queremos alejarnos de esto. Y aunque en estados mentales como enojo, ira, queremos generar distancia y estamos asumiendo una separación, quedamos muy involucrados con este otro objeto. Y en realidad, la mente de ira genera cercanía con su objeto, involucrándonos, pensándonos, estamos muy aferrados a esto. Este es el camino de mucha confusión emocional, y viene con esta premisa muy básica. Si tomamos otro entendimiento, entendimiento emocional de lo que somos, no intelectual, sino abordamos nuestra relación con el mundo de otra manera, se abre otro camino. Y este camino es un camino do, que nos lleva a poder generar un ámbito donde nuestras cualidades florezcan y donde se prospera salud emocional y felicidad. Y este camino se abre cuando conectamos con otros no como objetos, como sujetos, como personas que experimentan. Y tenemos esta capacidad biológicamente integrada con nuestro ser. Empatía forma parte de nuestro sistema neurológico la capacidad de mirar a otros. Si vas al, a la, al cine y hay escenarios donde alguien no va alguien tiene algo y parece que le va a caer y uno, mirando una película, uno quiere hacer esto. Los infantes... Pensamos que los infantes lloran porque tienen alguno, algún dolor o una necesidad que no está siendo atendido. Pero tienes infantes juntos, uno empieza a llorar, los otros niños empiezan a llorar. Y no es porque a uno hay que cambiar el pañuelo, pañal. Ay, siempre me confundo en estos dos. Y a veces pido un pañuelo, eh, pañal, sí. Lo que un niño necesita que alguien le atiende este asunto, ¿por qué provoca lágrimas en los otros infantes? Es la empatía. Y cuando otra persona, si has visto que otra persona su dedo, le cierre la puerta en el dedo del otro. Ahora, si podría voltear la cámara, ¿cuántas personas hicieron esto? Esta es empatía, totalmente natural y espontáneo. Conectar con el sufrimiento o la felicidad del otro. La sociedad no funciona sin esto. Estamos continuamente... Leyendo las señales para ver qué otro siente y conectando con esto. Y como lo dice Susan karmapa, tenemos la capacidad de apagar la empatía. Aprendemos a hacerlo. No completamente. El entrenamiento para, en el ejército intencionalmente corta empatía no sé si todavía lo hacen pero sé que hace por lo menos una generación en las escuelas, en las universidades en eh, la universidad estudiando la medicina hubo cosas que te hacen hacer que corta la empatía hace un tiempo en el primer año de los estudios médicos en los Estados Unidos tu primer año te ponen a tomar una, como una, cerro, cerra, cerra, y abrir eh, un cadáver humano, ya desde el inicio. ¿Por qué? Eso es un objeto, no te involucres. Y se ve en, en ciertas prácticas médicas que los médicos no están atendiendo o preparando a la persona emocionalmente para recibir una información, no están atendiendo su elemento. Es como toma esto, tienes esto, toma esto, ve, siguiente. Esto, esto es, esto y... Conozco doctores que, que, que, oh, que pelean con este elemento de su profesión. No, obviamente no, no todos los médicos, pero hemos desarrollado, la humanidad ha desarrollado ¿no? métodos, quizás no identificándola así, para que uno no se involucre tanto emocionalmente con los pacientes, por ejemplo. ¿No? ¿Qué implica no, no involucrarte? Quizás protección frente a un involucramiento excesivo o quizás aprende a ser indiferente y tú trátalo como un, un objeto físico, tú tratas lo físico, esto es tu tarea. En el ejército mucho más, es el enemigo, dejar de ver el otro como un ser humano, dejar de darte cuenta que, que estás haciendo que estás, el sufrimiento que has genera, estás generando. ¿No? Y obviamente no estoy diciendo que todos los médicos son así. ¿Por qué? Porque tienen naturaleza bondadosa que continuamente está luchando contra esta tendencia que está presente en la ciertas ciertos aspectos de la profes profesión. Pero la empatía, ahí está, es muy natural. Un estudio que yo creo que ya les mencioné de adultos escuchando llanto de infantes. Automáticamente ¿no? se presta atención. ¿No? Estamos muy, muy conectados, muy conectados. Y cuando conectamos sintiendo la experiencia del otro, sintiendo el dolor del otro, sintiendo la felicidad del otro, ya no estamos tratando el otro como un objeto ajeno, separado. Estamos conectando de corazón a corazón. Y esta es una base para construir las emociones que fortalecen y brindan salud emocional las emociones de la compasión y el amor que son emociones en el sentido que salimos de nosotros y nos movemos hacia el otro pero amor y compasión en su forma completamente desarrollada es incondicional. En la forma en la que nosotros lo vivimos a veces hay condiciones, a veces no. Cuando nosotros eh, una madre, un padre toma en sus brazos su infante, su bebé, por primera vez, es un amor totalmente incondicional hacia este bebé. En la mayoría de los casos. ¿Mm? Que, que necesita uno ya ofrece todo lo que eres ya es una ofrenda a este bebé. Quieres dar todo. Pero a este bebé, no necesariamente a los otros bebés. Y ahí estamos poniendo otra vez límites. Y los límites de qué dependen de la idea de que es mío. La idea de que es mío, no el hecho de que es tuyo. Porque si hubieran intercambiado infantes, ¿Y el bebé que te hubieran dado no era lo que tenías nueve meses en la matriz? Si fuera solo que tienes la capacidad de sentir amor sobre tus productos genéticos. Entonces, al tener un infante que no vino de tus genes, no, algo, no estarías sintiendo este mismo amor, como que, no, este no. Y esto no pasa. Y hay bastantes situaciones de infantes intercambiados. Incluso hay una eh, historia famosa en Colombia de dos gemelos, dos gemelos idénticos que se intercambiaron. Y luego se encontraron por casualidad. Es una historia muy interesante y, y y los padres ¿no? tenían pensaban que tenían gelo, gemelos fraternos, ¿cómo, así se dice, ¿no? Lon, no idénticos. Fra, cuates, cuates. Mellices, gemelos mellizos. ¿no? Y dieron todo el amor que que tenía no intuyendo que esto es nuestro y esto no. Mira, mira. La mente que piensa es mío, va restringiendo el alcance de su amor. Y si por error, en los archivos te darían te dirían, oh, ¿no tenías gemelos? Eran tres y este tercero es tuyo también. <risa> Quizás, ¿no? ¿Dónde lo ponemos? ¿Cuántos que no? Hay que cambiar de casa, pero, ¿no? Igual. Dentro de nosotros tenemos naturalmente esta capacidad de amar. Y esta capacidad de amar forma parte de nuestra humanidad. Y por lo complicado que puede ser nuestra relación con nuestros padres, podemos tener completa confianza que si llegamos, llegamos a ser adultos, Este cuerpo vino acompañado con amor. Alguien lo cuidó. Ningún, los infantes humanos son realmente torpes. No saben hacer nada. Muchos otros mamíferos salen y ya pueden caminar. Pueden caminar, saben oh, dónde. ¿No? dónde buscar su comida de la mamá, los infantes humanos completamente desprotegidos, completamente, pero completamente. Y así nosotros todos empezamos. Y si no hubo en las personas en nuestro alrededor alguien que viendo un ser totalmente desprotegido tuviera un surgimiento de querer cuidar, de querer dar, querer, ¿no? Cuidar, proteger. La humanidad, ¿no? No existiría hasta ahora, en absoluto. Así que nosotros somos productos del amor, garantizado. No nos acordamos exactamente quién hizo qué, en qué momento para cuidarnos, pero hubo alguien. Hubo alguien haciéndolo. Desvelando, quitando lo sucio, con todo el olor que implica. Mm -hmm. Sí, solo roso. <risa> atendiéndonos, cuidándonos, dándonos, dándonos, dándonos. Y esta capacidad de amar está implícita en tener una mente. Tenemos una mente, tenemos la capacidad de experimentar, si tenemos una capacidad de experimentar, lo que queremos experimentar, experimentar es felicidad y no queremos sufrir, cuando tenemos esto, reconocemos sufrimiento en otros y sabemos que su sufrimiento también es algo que les duele. Y cuando les vemos feliz, tenemos la capacidad de reconocer su felicidad es lo que buscan, esto es lo que quieren. y vinculando a través de esta base afectiva de la empatía, queremos que sean felices y que no sufran. Y en la presentación budista, amor y compasión son muy, muy parecidas, parecidos, la diferencia es si el enfoque es que sean felices, ¿Quieres su felicidad? ¿No, ¿Su felicidad o su sufrimiento? Y lo que comparten es una manera de relacionarte con el otro. Te relacionas con el otro con abertura. No tratándolo como algo fijo, cerrado, aislado, separado. Abres a todo su ser. Y sabes que no conoces todo su ser. Pero estás abierta a ver quién es y qué está viviendo. ¿Se recuerdan con apego, con aversión? Nos enfocamos en el otro, tomamos un aspecto y ya cerramos el caso, ya sabemos quién es, queremos o no queremos, ¿no? ya le tratamos con, como algo ya definido y nosotros conocemos su definición ella es así o ella es ¿no? con amor y compasión hay esta abertura y a que hay abertura no estamos mirando desde fuera mirando nuestras propias proyecciones Llegamos, queremos conectar con su centro, con su perspectiva, con su experiencia, con su subjetividad, con su felicidad o sufrimiento. Y con esta orientación, con esta abertura, no tratando el otro como un una cosa independiente, ni tratando a nosotros mismos en este momento como algo independiente, sino morando en la experiencia de la interdependencia que se abre a través de la empatía y se extiende y fortalece a través de amor y compasión. ¿Está claro este, esta base? reconocemos que estamos interconectados y amor es el reconocimiento emocional de nuestra interconexión y es muy agradable y muy satisfactorio y muy correcto en un sentido muy profundo. Cuando tenemos esta orientación conectando del corazón con otro de tal manera que no hay experiencia de yo y otro. Cuando llegamos a este punto esto ya empezamos a estar sintiendo amor. Las fronteras, las barreras, las paredes ya no, no se ven tan sólidas y está se van desolviendo. En esta orientación, cuando estamos pensando en que sea feliz, que sea feliz, y cuando sonría, ¿no? cuando el, el niño que tanto quieres, el sobrino, la nieta, ¿no? el, la persona cercana se sonríe, todo el sol sale y todo está bien y cuando le duele ahí viene la compasión no queremos que sufra no queremos y con esta abertura con esta falta de de, de trincheras y barreras de resistencia naturalmente nos extendemos hacia ella o él, para aliviar el sufrimiento. Por esto, compasión, cuando es auténtica, naturalmente se traduce en acción. Como cuando nosotros sufrimos y no queremos sufrir, hacemos algo. Cuando amamos a alguien, cuando sentimos esta, este vínculo profundo, cuando reconocemos con nuestro ser la interconexión y vemos su sufrimiento, ellos sufren, eso es mi sufrimiento, yo tengo que hacer algo. Y por esto, tanto amor como compasión son caminos que nos abren el corazón, abren la mente. Y en las relaciones cercanas que tenemos con personas que amamos, tenemos el taller 24 horas de entrenamiento en las emociones. Si hay una base de amor, entonces estás viviendo algo donde hay dos corazones y dos mentes y cada uno de los dos tiene todas las emociones que hemos estado observando y todas las emo emociones que causan problemas y sufrimiento causan problemas y sufrimiento en la relación y cuando hay la base de amor tenemos la base para estar perfecto para estar trabajando todo esto porque queremos cuidar lo muy valioso y en el entrenamiento en fortalecer y entrenarnos en amor y compasión en el camino budista, empezamos entrenándonos con las relaciones de amor que ya tenemos y aquí no pensamos que una relación se acaba si la otra persona fallece así que si, tenemos, si una persona que para quien hemos tenido mucho amor no está seguimos cultivando esta relación amorosa con la persona, aun si no está. Y podemos tomar esta relación como base para crecer. Y cuando hacemos esto, tomamos un caso donde naturalmente podemos acceder al amor que hay, quizás mezclado con otras cosas, probablemente mezclado con otras cosas, pero amor sí hay. Cuando tenemos esta base, queremos cuidar el amor, darle espacio, protegerlo. Pero también, si, si podemos a través de esta relación que ya tenemos, ir fortaleciendo nuestra capacidad de amar para poder ofrecerlo ofrecerlo a más personas y ofrecerlo mejor a las personas hacia quienes estamos dirigiéndonos con amor esto hace que cada relación aumenta en su valor aumenta en lo que está ofreciendo aumenta en bondad y por lo tanto cuando nos damos esta tarea de hacernos los custodios de nuestras propias mentes, de hacernos responsables para nuestro propio corazón, para nuestra propia vida emocional. Todas las relaciones están incluidas. Y empezamos cuidando las relaciones más cercanas, porque están ahí todo el tiempo, pero no quedamos estancados ahí. Queremos ir expandiendo y pudiendo abarcar más. Queremos ir quitando las condiciones. Y un, una precaución que es importante es que cuando hay una relación cercana, eh, donde hay dinámicas abusivas. Esto, esto es, eh, es una categoría especial. Cuando estamos entrenándonos en amor, parte de esto implica hacernos abiertos y vulnerables hacia el otro. Y si sabemos que estamos en una relación que alguien abusivo, esto no, no va a funcionar como el entrenamiento. No va a funcionar. Así que no es en esta relación que estamos intentando hacer estos experimentos. Y por eso sí, quien elegimos como una pareja es muy importante. Porque en esta relación es donde vamos a probablemente nuestra vida emocional más intensa, más cercana, más continua. Pero aún antes de estar entrenando en esta relación, tenemos otra relación eh, amorosa o no amorosa pero continuamente presente que también forma parte importante de este trabajo y esto es la relación con nosotros mismos y el entrenamiento en amor y compasión empieza ahí. cómo nos relacionamos con nuestro propio sufrimiento ¿Cómo nos relacionamos con nuestras propias faltas? ¿Cómo nos relacionamos con nuestras propias cualidades? ¿Apreciamos las cualidades? ¿Las reconocemos? Empezando con la capacidad de amar Vemos que tenemos algo de increíble Belleza y poder alguien que ama es capaz de hacer muchas cosas que no podría hacer sin este amor Tenemos esta capacidad todos todos Hay diferencias en cómo hemos reconocido que lo tenemos que la tenemos Valorizado o valorado esta misma capacidad, cuidándola, desarrollada, desarrollado, cultivado, extendido, fortalecido, intensificado, estabilizado, ¿qué tanto tiempo hemos invertido conscientemente en hacer esto? con otros o con nosotros mismos y más lo hacemos más impregnamos la relación con bondad con salud con felicidad y esto empieza reconociendo que la capacidad de amar. La experiencia de amor. Es nuestra experiencia. Nosotros producimos esto. Y si se recuerdan hace mucho. Cuando estábamos hablando del apego. Esta capacidad. De sentir amor hacia otro. De sentir feliz porque el otro. Esta persona existe. De sentir tan conectada, tan naturalmente vinculada que esta sensación de yo y otro desaparece, y solo todo fluye y la, el enfoque es la felicidad ¿no? de esta persona que tanto amas y cuando no entendemos bien, pensamos que esta experiencia fabulosa, increíble poderosa Gradable, ¿no? que nos da tanta plenitud todo lo de carencia todo esto desaparece cuando sentimos amor porque ya tenemos todo y lo queremos ofrecer es otra manera de, de conectar con nosotros mismos cuando experimentamos esto hacia otra persona pero después se vuelve a activar la otra objeto objeto, ah, ¿de dónde vino esta experiencia? Del otro. Y empezamos a enfocarnos en qué nos está dando. Y aunque es cierto que en una relación saludable es importante estar dando y recibiendo, una vez empezamos a... A fijarnos en lo que recibimos, ya entra el apego, ya sacamos la, las cuentas y estamos ahí poniendo los cálculos. Yo recibí tanto que doy tanto, pero hoy di tanto y ¿no? tengo déficit. <risa> déficit, ¿sí? sí, déficit, déficit. Oh, déficit. Muy pocas palabras terminan en la letra T. Yo, a mí me caería muy bien un O al final. Deficit. Sí, pero ustedes ponen o's en todas las palabras latinas. O AS de vez en cuando. Deficit. Estamos enfocando en lo que recibimos. Claro, si nada más estamos dando y dando y dando, sin ser muy, muy avanzado en nuestros logros espirituales, mm -hmm. ¿no? empezamos a tener ¿no? falta de equilibrio. Pero cuando el enfoque es, y por qué no, do, por qué no recibo y estamos mirando qué el otro nos da, ya te, cambiamos el planteamiento y otra vez apego, enojo. Y vemos en las relaciones donde hay amor mucho reproche, mucho reclamo, mucha, mucho enojo. ¿No? Porque básicamente, ya que la experiencia de amor brinda tanta felicidad, mal interpretamos nuestras propias experiencias, pensamos que el otro me dio esta experiencia. Y de repente no siento felicidad y ya sé exactamente quién es el culpable. Y vamos. Y cuando hay relación cercana, uno tiene muchos intercambios y puede pescar cualquier dato uno quiere para decir, y no hiciste esto, y si sí hiciste esto, que no debes de haber hecho, y no hiciste esto, y aquella vez y ya tenemos mucho material que, para comprobar que esta persona no nos trata como debe. Y por esto no somos felices. Y ahí jamás generamos las causas de felicidad que están adentro de nosotros. Y cuando empezamos a mirar nosotros mismos como objetos de amor, ¿Que nosotros podemos amarnos a nosotros mismos? Esto puede ser, y con esto hay que cuidar un poquito, porque este ensimismamiento y autoabsorción, egocentrismo, muy fácilmente toma este concepto, y si yo me tengo que amar a mí, yo primero me tengo que sanar, y ya estamos en lo mismo, con un, una no justificación muy sofisticada, espiritual y no sé qué. ¿No? Sí, hay ese peligro y hay que cuidarlo. El por qué estamos generando esto es para poder ofrecerlo a otros. ¿Y en qué manera lo estamos haciendo? ¿No? Reconociendo que estamos existimos interconectadamente y yo tengo que estar bien porque afecto a otros y tengo mucho que dar pero no, no sé exactamente qué es ¿Oh? o cómo darlo en todo el entrenamiento con la generosidad nos damos esta tarea de identificar qué tenemos que dar busca algo que puedes dar esto nos ayuda en conectar con esta capacidad de dar, capacidad de amar, sensación de tener plenitud que contrarresta la carencia. Lo que tenemos que dar básicamente es bondad. Y bondad se expresa a través del amor. Y amor se expresa a través de la bondad y la compasión. Pero cuando reconocemos que si nosotros no cuidamos nuestras propias causas de felicidad y sufrimiento, si no aprendemos a apreciarnos, a tratarnos bien, la misma manera en lo que nos tratamos a nosotros mismos duros, somos jueces totalmente sin concesiones hacia nosotros mismos, brutales. Pero no tenemos que ser así. Y cuando somos jueces muy duros, hay que ocultar las faltas porque vas a ir a la cárcel. Sí, por haber no dicho una mentira o no sé, una acción incorrecta. Así, ¿cómo nos estamos hablando? ¿Cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos? Cómo generar una relación donde queremos que florezcamos, queremos que estemos bien. Y ahí la confianza nace de esta experiencia de estar empezando a tratarnos con más ternura, con más calidez, quizás con más humor, con más tolerancia, con más generosidad, con más paciencia. Y por esto definitivamente, otra vez, tarea para la semana, escuchar cómo te hablas y conscientemente cambiar tu tono, cambiar tus palabras, cambiar... Tu actitud para ser más generosa, para ser más suave, más amorosa, más tierna, más cariñosa, más bondadosa. Y esto es importante porque si nosotros no estamos apoyándonos, apreciándonos, Podemos recibir aprobación externa hasta que ¿no? el mundo ya deja de existir y no va a ser suficiente. ¿Por qué no lo creemos? Porque nosotros quienes nos conocemos mejor que cualquier otra persona, no, no sentimos que tenemos valor, pues, Y todo lo de haber internalizado todos los cuentos. Ya hay que cuestionar y empezar a realmente ¿no? soltar. Y dar espacio para ver las cualidades que tenemos. Conscientemente ir identificando, apreciando, reconociendo. Ah, mira, pude hacer esto. No sabía si iba a poder, pero sí lo logré hacer. Y cuando cometemos errores, cuando nos dimos trabajo en ciertas áreas de trabajo emocional y otra vez nos enojamos, no lo puedo creer. ¿Ah? En vez de hablar así, otra vez te enojaste, no lo puedo creer, todo este trabajo y qué. Otra vez sea una amiga buena, generosa sabia oye, mira, otra vez se te agarró este ¿no? pero ¿no? vamos a vamos a volver a nuestra casa interna y intentar otra vez ¿qué otras opciones hay? esto no, no tiene que continuar así, no quiero, así que vamos a hacer algo, vamos ¿no? hablarnos nos estamos hablando todo el tiempo, cambiar, aprender a apreciar. Y esto es entrenamiento importante para poder apreciar a las personas que amamos, sin juzgar, generosamente, con mucha abertura. O reconociendo una y otra vez que es alguien que sufre. Y podemos entrenarnos diciéndonos a nosotros mismos yo sufro. Yo me confundo. Pero estoy haciendo lo mejor que pueda. Y voy a, voy a aprender a hacerlo mejor. Y estoy aprendiendo a hacer lo mejor. Y cuando no sale, pues, sí, yo sufro. Y a veces necesito ayuda. Y tengo todo el derecho de pedirlo. Pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Con lo que dispongo ahora y quiero disponer de más. Quiero ubicar los recursos que tengo y fortalecerlos. ¿por qué? porque yo quiero poder ofrecer muchas cosas yo quiero poder amar realmente ser alguien que realmente es una condición para la felicidad de las personas que ama ¿cómo hacerlo? y en todo este tiempo que hemos pasado viendo nuestro sufrimiento viendo el dolor que genera todas las emociones perturbadoras, dolorosas, viéndolo. Ahora, no estamos solos. Todas esas palabras existen en todos los idiomas para ira y apego y envidia y celos y vergüenza. ¿Por qué? Porque son experiencias universales, que todos tenemos, todos tenemos, todos sufrimos de esto. Y así todo el aprendizaje que hemos estado haciendo ahora empieza a tener frutos cuando miramos a otros a través de ojos de amor, queriendo conectar con su experiencia, no queriendo verlos desde afuera para comparar o evaluar qué podemos recibir o cómo nos medimos o qué, ¿no? qué valor tiene en este mundo transaccional de imágenes, y, sino qué experimenta esta persona, qué está viviendo ahora, ¿Cuál es, cómo es su vida emocional, qué está experimentando y esto es otra tarea, entrenarnos a mirar otros y preguntar qué está experimentando, cómo se siente, no solo qué está diciendo y cómo me está tratando y cómo está reaccionando y qué, sino ¿Cuál es su experiencia emocional en este momento? ¿Está sufriendo o es feliz? Pero en el trabajo que hacemos gradual, en el cultivo de amor y compasión, estamos sanándonos de todo. Más fortalecemos amor y compasión más vamos debilitando todo lo opuesto y más generamos dentro de nosotros en las relac relaciones y en nuestro ser las condiciones para que todo lo bueno prospere. Empezamos con nosotros mismos Después con personas hacia quien ya tenemos ¿no? Una, un vínculo amoroso o que sabemos que amamos, aunque el vínculo puede tener otras cosas por ahí. Alguien con cuyo sufrimiento podemos conectar. Y se puede para hacer este entrenamiento, se puede elegir gente que no es tan cerca a ti, no es tu familiar o no es una persona que amas, pero es alguien que, que comparte un sufrimiento contigo. Alguien que mira su sufrimiento y tú conectas y tú sabes cómo esto duele. Tú sabes porque lo has vivido. Y conscientemente nos abrimos a su experiencia. Y en cierto momento haciendo esto, vamos a sentir este ego que se quiere proteger y quiere rechazar estas experiencias. Esto es el momento en que esta, este impulso es muy dañino. Porque si podemos conectar con el sufrimiento de otro, Y dirigirnos hacia el otro, enviándole todo nuestro amor, toda nuestra compasión, deseando que sepa que nosotros sabemos que está viviendo, que nosotros entendemos este dolor, nosotros lo hemos, no, no, conocemos el sabor desde adentro. Si podemos ofrecer esto a la otra persona esto es de enorme poder, cuando nosotros más sufrimos, un parte muy elemental del sufrimiento es la sensación de estar ahí solo, abandonado o solo, aislado, solo, solo, que otros no entienden, no saben que estamos viviendo, o ni, ni ven, Y cuando nosotros podemos conectar con otras personas y transmitirle esto, que yo aquí estoy, yo estoy aquí contigo. Las particularidades, los detalles, esto va a ser un poquito diferente. Pero yo aquí estoy. ¿no? Yo no te dejo solo en esto. Esto ya es la, el primer acto poderoso de compasión. Simplemente acompañar. Y cuando empezamos a aprender a acompañar a otros en sus sufrimientos, esta misma, este mismo entrenamiento sirve para acompañarles en sus felicidades. ofrecerle más felicidad. Desearles más felicidad. Cuando tenemos felicidad, les ofrecemos nuestra felicidad. Y esto pasa naturalmente con las personas cercanas. Tenemos algo bueno en nuestra vida, queremos contarle a las personas cercanas y compartir. Y, y así, este hecho muy básico, que la felicidad se expande al compartirse y el sufrimiento se disminuye al estar compartido. y empezar a conscientemente cultivar y expandir nuestra experiencia de estas dos emociones, nuestra capacidad de conectar con ellas, esto ya estamos haciendo una gran parte del trabajo emocional que queremos hacer. Y todo lo demás es más fácil cuando va acompañado con esto, con esto. Y específicamente, lo que hemos identificado que queremos hacer en cuanto a ser más generosos, cultivar más generosidad, antes lo identificamos como un antídoto al apego, ahora lo identificamos como algo para fortalecer el amor y podemos con, conscientemente entrenarnos con las personas que amamos, ¿Cómo yo puedo ser más generosa? ¿Cómo cultivar esta cualidad dentro de esta relación? Escuchar más generosamente. Mirar con más generosidad. Estar con más generosidad. También paciencia. Igualmente. Cada vez que hablamos. Miramos el otro. Mirar con paciencia. Escuchar con paciencia. Estar. ecuánime Con paciencia. Y así hacemos que. Las relaciones cercanas se convierten en nuestro campo de entrenamiento emocional, en cualidades, espiritual. Pero no quedamos parar ahí. Lo que es Esta capacidad que estamos generando, ya que viene de nosotros, es capaz de ir, hacia quien sea porque cuando empezamos a expandir esta capacidad ¿por qué queremos que el otro sea feliz? porque el otro tiene una mente que experimenta dolor o gozo y por esto queremos que sea feliz y cuando hemos empezamos a entrenar con ciertas personas y esta eh, toda esta eh, presentación va acompañado con eh, meditación consciente en expandir el círculo del amor, lo que se llama meditación de meta, donde visualizamos frente a nosotros a alguien para quien sentimos amor empezamos la meditación conectando con nosotros deseándonos que nosotros tengamos lo que necesitamos para estar bien que tengamos dentro de nosotros todas las condiciones para ser feliz para florecer confianza generosidad Tolerancia, sabiduría, ecuanimidad, amor, que tengamos todo lo que necesitamos y lo deseamos a nosotros mismos, expresando amor hacia nosotros mismos y después lo expandimos para incluir la persona frente a nosotros que esta persona y empezamos con alguien con quien conectamos fácilmente con compasión o amor que esté bien, que tenga todo lo que necesita para estar bien okay. no? que tenga paz, que tenga todas las cualidades que nosotros hemos deseado para nosotros que tenga compasión que tenga mucho amor, mucho, mucho amor, que tenga o valentía, seguridad, o ecuanimidad, paz, o sabiduría. Que sea feliz, que sea feliz. Y cuando nuestro corazón se abre conscientemente a través de esta contemplación, poco a poco nos entrenamos a incluir más personas. otras personas un poquito menos cercanas, personas desconocidas, hasta finalmente, y es un entrenamiento gradual, finalmente llegamos a reconocer que ya que es mi capacidad de amar, yo lo puedo ofrecer a todos. No depende de, de lo que ellos hacen o no hacen, yo lo puedo ofrecer. Y esto es ¿no? amor bondadoso, amor incondicional y se requiere entrenamiento. Es un proceso paulatino. Pero empezamos limpiando las relaciones cercanas que ya tenemos y de ahí queriendo expandir. Y esta, este entrenamiento en amor y compasión eh, tiene riesgos cuando quiera que otra vez ¿no? el ego, la visión auto autocentrada surge todas las otras emociones que hemos identificado ahí se activan otra vez y entrenándonos a ser vulnerables hacia otra persona oh, es delicado, a veces lo que ofrecemos ¿no? que permitimos que fluye, nos hacemos una ofrenda que estamos ofreciendo, hay momentos en que la otra persona ya no quiere esta ofrenda y estos son momentos muy muy dolorosos en las relaciones Y en este momento, eh, nuestra mejor protección es de regresar y apreciar nuestro propio amor. Aun si la otra persona no lo aprecia y no lo quiere, nosotros lo podemos apreciar. La capacidad de amar que nosotros mismos descubrimos. Pensamos que dependía de la persona pero no es cierto la otra persona era una condición externa, nada más la capacidad de amar es nuestra y como lo dice su santidad el Karmapa que Um, utilizando como mencioné hace mucho la idea de que amor tiene que ser flexible ¿No? porque si es muy rígido no crece no puede crecer con la otra persona ¿No? como cristal se recuerdan esta analogía hace mucho mucho mucho aunque okay. si nosotros si nuestro amor es como cristal no tiene flexibilidad, las condiciones cambian. Estamos hablando de personas que están continuamente en proceso. Esto es la, la parte de esta visión de qué es una persona. Está bajo continuo co reconstrucción. No es algo sólido y fijo. Por lo cual, amor no es algo que generas y ya está. Tiene que crecer. Y por lo tanto, tiene tiene que estar atendido y cuidado continuamente, ajustado, fortalecido, expandido. Continuamente. Es una práctica continua. Y si tratamos el amor como algo que ya adquirimos y ya lo podemos dejar ahí, se va a ir muriendo. Nuestro amor quizás no, pero la relación por esta rigidez tiene que estar flexible porque las personas cambian. En una relación larga, las personas cambian. Así que uno tiene que ir ajustando ¿no? con esta actitud de amor, de querer continuamente ser una condición para la felicidad del otro. Y continuamente explorar y ver qué más hay, qué nuevo hay, cómo es, qué está pasando. Tiene que ser muy vivo. Pero lo que su santidad es, dijo es que cuando, eh, cuando algo pasa a una relación de amor, y el cristal se rompe, si nosotros realmente apreciamos lo que implica tener amor, haber sentido amor, tener esta capacidad, haber exper experimentado directamente nuestra capacidad de amar, cada pedazo de este cristal roto es una joya. Y podemos tomar incluso los pedazos de cristal roto y tomarlos como un adorno, apreciándolo. Quizás la relación ya no está, pero el amor que nosotros logramos generar en conexión con esta persona, esto, ya, esto es nuestro. Apreciar esto. Y más apreciamos nuestra, nuestra propia capacidad de amar, más expansivamente lo podemos dar. Más dependente somos de que una persona en particular lo aprecie, lo busque, lo quiere. No que estamos indiferentes a las personas, pero somos más resilientes. Y si no se dio ahí, tenemos esta capacidad, ya sabemos. Y queremos permitir que fluya hacia muchas personas, a todo el mundo finalmente. Y finalmente lo que queremos es que el amor que estamos expresando llegue a ser incondicional. Incondicional implica universal. Yo puedo ofrecer esto a todos. Quiero que todos sean felices. Esta es la meta final en, esta, en este camino espiritual. Y cuando llegamos a tener esta actitud muy abierta expansiva queremos usar todo nuestro ser para ofrecer felicidad y hay dos entrenamientos que su santidad el Karmapa menciona que eh, uno puede ser los dos pueden ser tareas mucha tarea esta semana esta vez Cuando estamos entrenándonos conscientemente en fortalecer esta capacidad de amar, incluimos nuestro cuerpo. Queremos que fluye a través de las manos, los ojos, todos los sentidos. ¿No? Y en el budismo tibetano tenemos... Eh, el Buda de la compasión que se representa con una cabeza cuatro manos o mil manos y como lo dice su santidad el Karmapa él piensa que esto es para que nos acordamos que en compasión menos pensar más ofrecer, hacer, más acción, que no quede estancado aquí, que esté fluyendo. ¿Y cómo usar los sentidos? Esto es la tarea. Conscientemente, cuando vas a mirar a alguien, alguien que amas, pero también inténtalo que alguien desconocido, Conscientemente mirar la persona con ojos de amor. Una mirada amorosa, conscientemente. Dejar que amor fluya a través de tu mirada. Y escucha. Con un oído amoroso cuando estás escuchando animales o personas, escucha sus sonidos, sus palabras, sus tonos de manera amorosa. Y la, eh, el otro entrenamiento o analogía que dio en, en una en, en las eh, conferencias invernales para mojas en, en las enseñanzas que dio allá, su Santiago Karmapa eh, eh, sugirió usar la naturaleza y pensar reflexionar sobre la lluvia que calle incondicionalmente no discriminando o oh, voy a mojar el campo de tal y tal finca, pero esta otra no, esta no. No Que cae como una condición de florecimiento donde quiera que logre, logre caer. Y nosotros querer ser así, querer que nuestro amor pueda caer gotas por doquier, querer como la luz del sol, poder contactar donde quiera llegue, ahí ofrece calidez. También lo podemos hacer con la luna o incluso con las estrellas. Que donde quiera que haya un ser que experimenta gozo o dolor, que tiene subjetividad, que tiene mente que experimenta, donde quiera que haya, cuando la luz de la luna llega, que brinda, que, que expresa amor, nuestro amor, tu amor, como una plegaria, como una práctica para hacer que el amor y la compasión sean muy expansivas. Gracias.